Cousin. I have a cousin. ¿Te entenderás que te amo? ¿Te entenderás que te amo? ¿Volverías junto a un hombre? Pesar que ha pasado, ya no puedo vivir. Conocí el error de los dos, éramos inseparables. La jugué lo juré que yo no quería separarme. Hasta yo pensé que no había nada. Ahora lo que es mi mi corazón. Me partí, conocí lo que sí por amor. Por amor. Si supieras que te amo, volvería junto a mí. Si supieras que te extraño, volvería mí Si supieras que te amo, que te extraño, son mi nena. Si estuvieras conmigo no habría problema, porque de que yo te tire unos temas, y lo voy a hacer. Si yo te quise con mucho love. Que me dejaste tonto Ahora grabo música, me voy para Toronto Luna llena, lindo rostro Me supera, dejo loco En mi nena no de otro Juntos vamos a perdernos Sabe que yo la quiero, quiero Sabe que te quiero más, sabe que te puedo amar, ya no importa nada, solo quiero caminar Dios. Sabe que te quiero más, Sabe que te puedo amar Ya no importa nada, solo quiero caminar de la mano Y nada más, y nada más, y nada más mi amor No, no, no, no La noche está para pensar me queda nada solo mirarte yo te miro y juro que vos sos arte y después de todo yo te sigo amando como antes si supieras que digamos que te extraño soy mi nena